Gracias, maestro Mario Lara, por cantar con nosotros, mi querido Cascarrabias. Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamarte ese abrazo que se quedó en tu regazo cuando salí a caminar. Yo te llamo Cascarrabias. Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Quiera Dios que no me faltes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana tus consejos me han servido para escalar mil montañas. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus canas, en un homenaje a todos los padres. Néstor Solano. Yo recuerdo cuando niño, si me ibas a castigar, me escondía atrás de la puerta, me perseguías por la huerta y también por el solar. Han pasado tantos años y no olvidaré jamás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 para escalar mil montañas. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus canas.